Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal. En el video de hoy vamos a, a ver en este caso cómo podemos a, a agregar un fotograma del, del tipo respuesta única ¿sí? dentro de, de un video interactivo en Excel Learning. Entonces, para ello le damos en agregar fotograma, ¿sí? eh, seleccionamos la opción respuesta única y muy importante que nosotros ya hayamos hecho eh, eh, en este caso, una identificación de qué momento del video nosotros queremos que aparezca este tipo de respuestas. Para ello, yo necesito que esta pregunta sí aparezca en el minuto 4.52 de mi video. Y entonces, este, ya tengo definida la pregunta que quiero eh, eh, realizar sobre el, el video interactivo en este caso. Entonces, uno lo que tiene que hacer es correr el video, ¿sí? Busca... El, el, el, el tiempo en este caso acá en 4.52 en, 4 .52, ¿sí? en, en el misma. encabezado 4.52 ¿sí? y en ese punto para el, el, el video y nos vamos hasta el símbolo del reloj en este caso donde le vamos a indicar que queremos utilizar en, es, eh, en ese momento queremos que aparezca nuestra pregunta. Entonces vamos a preguntar cuántos iconos tiene Excel Learning y vamos a poner las respuestas. Podemos indicar que tiene eh, un icono allá arriba, eh, eh, que no es cierto, tiene dos iconos, dos. Podemos indicarle, por ejemplo, tres, o le podemos indicar acá que tiene cuatro iconos. Eh, en este caso, en el encabezado solamente tiene dos, entonces tenemos que indicarle que esa es la respuesta correcta. Y una vez que le indiquemos cuál es la respuesta correcta, entonces creamos nuestro fotograma. Le damos en aceptar. Siempre tenemos que guardar. Y ahora vamos a ver cómo se va a visualizar esto en nuestro video interactivo en Excel Learning. Entonces, para ello, nos vamos hasta Excel Learning. Este es el video interactivo. ¿Sí? y a partir de acá entonces le damos en inicio vamos a avanzar en este caso en el video fíjense que hay que avanzar en el video y vamos a buscar más o menos el tiempo en el cual esto tiene que mostrar entonces nos vamos hasta el minuto hola a todos cuatro. y bienvenidos nuevamente a nuestro canal el día de hoy vamos a conversar sobre excel learning y ¿Sí? más o menos sí y ahora sí, es la primera vez va, que estamos ingresando ¿sí? dentro 456, 457, de, esta, 457, de este editor de videos interactivos 501, Vamos a poder también observar ah, demasiado esto. A ver, ¿dónde Y este, tenemos en la opción 452. de eh, salir bueno, en este bueno, caso de, de la edición del video no vamos, a hacer, cuatro, no vamos a tocar cuatro, todavía cuatro, estas cuatro, opciones porque todavía no estamos seis, trabajando nueve. el video Ahí está Fíjense que en el 51, en el 52 paro. Entonces le tenemos que indicar que es 2. Vamos a comprobar y ahí nos indica que eso está correcto y acá abajo nosotros podemos ir viendo los resultados. ¿sí? Entonces este, es así como trabajamos con eh, preguntas eh, de respuestas únicas. Eh, si el video te gustó, dale un like, deja tu comentario y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.